3 horas con 16 minutos, vamos a otra información. Se este ha es registrado en Cochabamba y en eh, poco menos de 48 horas se han registrado ya dos flagelos a menores de edad. En este caso es un eh, niño de 10 años. Este es el reporte este Cochabamba. Una madre de 38 años flageló e hirió con un cuchillo a su hijo de 10 años cuando este menor no habría cuidado de la manera correcta a su hermano. Este lamentable hecho se registró en el trópico de Cochabamba. El centro de salud, en el centro de salud Santa Rosa se encontraba un menor de, de 10 años eh, con algunos signos de violencia y obviamente tenía una herida a punzo cortante en el muslo derecho. Entonces se han hecho las, las entrevistas, este comunario mismo la ha visto a la madre porque estaba realizando algunos trabajos y le dice eh, qué es lo que había pasado con su hijo y que lleve el carnet al centro porque tenían que atender. Asimismo, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia aprendió a la mujer quien es acusada por el delito de tentativa de infanticidio mientras el menor se encuentra con el cuidado del padre. Se le ha hecho la aprensión correspondiente, se han llevado las medidas cautelares, ella se encuentra ya aprendida y obviamente eh, tiene ya eh, detención en San Pedro de Sacao. Esto es una primera etapa de investigación, hay que hacer la asunción para hacer la adecuación del hecho al derecho y determinar si realmente está bien tipificado.